en todos los lugares públicos todo mundo en silencio nadie habla nadie dice nada vamos a probarlas este es el menú y voy a probar este, la de pescado a ver qué tal está 340 yenes burger Pero pues yo ya no caí... Alga, tal vez... A ver si mira, este pobrecito este, este, este, este, le damos agua... Para nadar agua... Ay, agua, qué rico. Pero no tenía... Alga, tal vez... Ay, para, tía tía tía. Tía para no darte más suerte... Mucha Y ahora vamos para arriba. Espero que se haya grabado, fue un video piratita. Ya estamos en nuestra mesa y como no pedí bebida, me dieron un vasito de agua. Y ese es mi número. Le traen una hamburguesa aquí. Y esta no es la de pescado. Esta es otra hamburguesa que pidió aquí Adriancito. Su melon, Sora. Sus papas. Y esto, Seto, le costó mil yen. Mil yen, que son como 180 pesos y ahorita vamos a ver la que yo pedí y este es la que yo pedí y el tip de este video es que si piden solo la pura hamburguesa les regalan un vasito de agua y solo gastan 340 yenes claro, faltan las papas pero si no eres muy exigente y de bajo costo es una buena opción como en todos los lugares públicos todo el mundo en silencio nadie habla, nadie dice nada otra cosa también que vemos en las tiendas eh, de hamburguesas es que venden viru. También pueden comer su hamburguesa con su viru. Pero miren, todos callados, callados. Y están estas canastitas para que puedas poner tus chivas aquí. Y ya. ¿Los pones ahí? Y ahí un área para los fumanchus. Y en la entrada te dicen eh, de cuántos sillones hay en cada piso. En el segundo piso hay 23, en el tercero hay 32 y en el cuarto hay 23.